Bienvenidos, vamos a tratar el tema de recorridos de, en árboles binarios Una vez que hemos logrado estructurar la información, los datos en una estructura como son los árboles los árboles binarios, pues una de las operaciones importantes y que básicamente nos permiten trabajar con lo que son los árboles binarios son los recorridos que se pueden hacer a este tipo de estructuras por lo tanto, los eh, recorridos, dependiendo, pues, del momento se, del momento de, en que aparecen eh, la raíz, eh, se pueden clasificar eh, de tres tipos: en preorden, inorden y inpo, posorden. Bien, y mediante un ejemplo vamos a explicar cada uno de los recorridos. El recorrido preorden. Aquí es importante eh, recordar de que para este tipo de recorrido Primeramente, el algoritmo me dice que tengo que visitar la raíz, luego hacer una visita en preorden al, al subárbol izquierdo y luego en preorden al subárbol derecho. Entonces, al ejemplo que nosotros tenemos allí, ¿sí? un árbol binario con siete elementos cuya raíz es, a, es importante, entonces ir determinando cada uno de los elementos que van a aparecer. ¿O, o cuál, cuál elemento voy a visitar inicialmente para a, hacer el recorrido total del árbol? ¿sí? Entonces, el, el método me dice que primero debo visitar la raíz. Entonces, al hacer el recorrido en preorden, yo tengo que el primer elemento que voy a visitar es la raíz del árbol, en este caso A. ¿ya? Luego que he visitado la raíz, como siguiente paso, ¿qué me toca? Sí. El paso 2 dice subárbol izquierdo, pero en preorden. El subárbol izquierdo, ¿cuál es el nodo que, que me aparece en el, en el subárbol izquierdo? Es B. ¿Ya? Pero este es un nuevo subárbol. Por lo tanto, tengo que hacer el análisis respectivo, o sea, volver a aplicar el método. En este caso, entonces, tengo que tomar la raíz de ese subárbol izquierdo, que en este caso sería B. ¿Ya? Luego. Una vez que he tomado esa raíz, asimismo tengo que tomar el subárbol izquierdo, que en este caso es D. Pero este a su vez ya es un nodo final, por lo tanto visito ese ese nodo. ¿sí? Y luego el siguiente paso que me dice, una vez que he tomado el subárbol izquierdo, tomo el derecho. Entonces, tomé la raíz, que fue B, he tomado el subárbol izquierdo, que es D, ahora me tocaría el derecho, que en este caso es E. Por lo tanto, he terminado de recorrer el subárbol curia raíz fue B. Que este a su vez es el subárbol izquierdo de la raíz, o sea, del nodo A. Entonces, como he, he, he terminado de tomar el subárbol izquierdo, ¿qué me corresponde? Me corresponde el subárbol derecho, que en este caso la raíz es C. Pero el método me dice que yo debo empezar por la raíz. Por lo tanto, el siguiente elemento que visito es C. Una vez que he tomado la raíz de, su, de ese subárbol derecho, nuevamente empiezo con el método. ¿sí? Entonces tengo que tomar el subárbol izquierdo. En este caso F, pero F ya es una hoja, o sea, es un nodo final. Por lo tanto, tomo ese, eh, ese nodo que está a la izquierda y luego el método me dice que tome el derecho en este caso g y ahí termina el recorrido en preorden es importante analizar aquí de que el recorrido en términos generales es raíz izquierdo derecho bien el siguiente recorrido es el recorrido en orden aquí hay una variación primero tengo que recorrer el subárbol izquierdo luego visito la raíz y finalmente el subárbol derecho entonces partiendo de la raíz que en este caso es A ¿sí? me dice que vaya al subárbol izquierdo el subárbol izquierdo eh, asimismo empieza con su raíz B ¿no? pero como yo estoy tratando nuevamente con ese subárbol yo tengo que ir nuevamente a el subárbol izquierdo que en este caso es D D ya es un nodo final, por lo tanto ya no tiene hijos, por lo tanto ahí visito ese nodo D. ¿ya? Una vez que he visitado el nodo izquierdo, ahora me corresponde la raíz. ¿ya? ¿Cuál es la raíz haciendo referencia a ese nodo D? Es B. ¿sí? He visitado el izquierdo, estoy en la raíz, ahora el método me dice que tengo que visitar la parte derecha, en este caso E, de ese nodo. Esto a su vez es el subárbol izquierdo de eh, cuya raíz era A. De acuerdo al método ahora me correspondería visitar la raíz A. Entonces visito A y luego sí me voy por la parte derecha. ¿sí? Ahora en la parte derecha sí mismo tengo otro árbol ¿sí? cuya raíz es C. Pero el método me dice que primero vaya a la izquierda. Por lo tanto yo no visito C sino que paso al nodo F, ¿ya? el método dice una vez que he visitado el nodo izquierdo entonces ahora voy por la raíz que en este caso es C y finalmente el derecho que es G ese es el recorrido en inorden diferente al, al preorden en el preorden teníamos raíz izquierdo derecha en este caso es izquierdo raíz derecha finalmente tenemos el recorrido en posorden el recorrido post-orden consiste en, en recorrer tanto el subárbol izquierdo, el subárbol derecho y finalmente la raíz. O sea, primero serán los hijos y luego la raíz. Entonces, partiendo, en el ejemplo, partiendo del, de la raíz del árbol A, no me corresponde. Tengo que ir a la parte izquierda. Sería B. ¿sí? Pero este, a su vez, también tiene hijos. Tengo que ir nuevamente a la izquierda. D. Entonces, por lo tanto, este como ya es un nodo final, entonces visito D. ¿ya? Luego dice que vaya al subárbol derecho. ¿sí? El subárbol derecho con respecto a D es E. ¿sí? Y finalmente la raíz de ellos. La raíz de ellos es B. Por lo tanto, he visitado el subárbol izquierdo con respecto a la raíz A. ¿sí? Entonces. Es visitado a la izquierdo, ahora me correspondería al derecho. ¿ya? Con respecto a, a Con respecto a A, el derecho es. Tiene a sí mismo una raíz que es C. Pero el método me dice que tengo que ir a la izquierda. Por lo tanto, entonces, con respecto a C, voy a la izquierda y tomo el nodo F. ¿sí? El método dice que luego de haber visitado a la izquierdo, voy a la derecha. En este caso, G. Y finalmente la raíz de ese subárbol. ¿sí? C. He recorrido izquierdo, derecho, con respecto a la raíz A. Me corresponde ahora sí la raíz del árbol, que sería A. Como podemos ver, eh, diferente a los métodos anteriores, el posorden entonces eh, consiste en visitar el izquierdo, visitar el derecho y finalmente la raíz. ¿Cuál de los métodos? es el más apropiado depende mucho de para qué estamos utilizando la estructura de datos como eh, se había manifestado anteriormente pues las operaciones que se tienen que realizar a este tipo de árboles van a ser en forma recursiva depende entonces del lenguaje de programación que se vaya a utilizar para poder hacer la implementación respectiva de estos recorridos en este tipo de árboles árboles binarios muchas gracias